Bien, ¿qué tal gente? En este video les quiero enseñar cómo reemplazar la selectora de un ventilador, de lo que es el ventilador de techo. En este caso este está dañado aparentemente, lo que vamos a hacer es reemplazar por este, ya que son prácticamente los mismos. Vamos a lo que vamos a tener que hacer es desoldar uno por uno y con más. Y a ir son o sea, sacar todo este y ser separando y después ir intercambiando con el otro bien vamos a ir resultando de a poquito tenemos en este caso tenemos de este cobre Bueno, no. espera que se caliente bien el, el soldador. vamos bueno, a intentar ver otra a ver si podemos soldar. Bien, si se calentó bien el otro soldador. Tocamos ¿no? y así vamos a ir sacando todo todas las conexiones y le vamos a ir separando y bueno hay como a perderse porque lo la parte de contacto va a lo que es transformador bien acá ya lo hice, es, es soldar todo sacamos la selectora esta que es como gustarán si se así como que ya hace tipo un falso contacto y después tenemos tenemos esta escuchan se escucha bien la selectora así que ya vamos a hacer, a hacer el mismo procedimiento de soldarlo y pasarlo a este lado bien sacamos la nueva selectora vamos a ver con un evidentemente está perfecto así que bueno, lo que vamos a hacer es colocar en la que vamos a usar vamos a meter la, la tuerquita que es la que la que sujeta todo acá lo que hacemos por ahí ayudarnos con un... Y ayudamos con, con un destornillador finito o sea que la uña no entra o la mano tampoco y una vez que esto lo, lo dejamos recto, derecho apretamos un poquitito y ahí queda. y bueno el procedimiento siguiente es soldar todas las conexiones y después bueno, probarlo a ver si, si funciona como debería. Ya lo probé con el tester así que anda bien. Bien, vamos a ir soltando por uno. Bien, ahí ya tenemos soldado El nuevo, lo que hacemos es poner la teclita quedó perfecto Y nos quedó de esta manera Bien gente, bien gente, si les gustó el video les invito a que le den me gusta y también si quieren lo pueden compartir y se pueden suscribir espero que les se haya servido gente hasta el próximo video